Trabajo en el Instituto Sinchi en el año 2011, en el año 2011. Una de las actividades que desarrollamos es una ferias culinaria, encuentros y saberes y sabores. Estamos, esta feria que lo que busca es la culinaria tradicional que nuestras abue, abuelas siempre ha per, preparado con las que, y que se han ido perdiendo. En esta feria participamos mujeres de diferentes etnias, como de sana, tuyuca, cuvea, barazana entre otros etnias. Preparamos platos como piñapira Muñica, tucupí, flor de pupuña, pescado con hojas de carurú, yuca, yapura con pescado, cazaves con inseto y otras cantidades de platos que preparamos con los productos que sembramos en la chagra y los que cazan, que, que pescan nue nuestros maridos.